Con un combo, mejor dicho Voy a intentar llevarlo a ese lado Y pegarle bien Porque la ha cagado Antes me he puesto nervioso Y no le he hecho el bastac eh, Literalmente O sea, cuando ya estaba débil el bicho Porque le he pegado mucho golpe seguido eh, Podía, ¿no? Llegar a pegarle más Y no lo he hecho Vale, hago lo mismo Me va a tirar eh, la llama, ¿no? O sea, bueno, la llama no Vale Ahí debería haberle hecho un Bastak, Me voy aquí, gente Me voy aquí y lo bugueo aquí, ¿vale? Aquí, del el tirón Vale, ya estaría ¡Oh, putada! Vale, baja, baja, baja ¡Baja, guacho! Ven, ven para acá, ven No vi que le venía ahora, eh, gente Vale, menos mal que yo no me caigo Hostia, estoy bugueado Ah, qué putada Tengo que tirarlo ahí abajo, gente Tengo que tirarlo ahí abajo, sí, sí, eh Va bien, eh, el tray va bien Vale, ahora Ahora, ahora, ahora, ahora Sí, sí, sí, sí, sí no. Sí, sí, sí, sí Vale Vale Vale Boom Compadre, es que he jugado tantos años a los Dark Souls Que sé perfectamente que hay un sitio en el cual es débil Vale En plan, que ahí, ahí, sabe Que está mal hecho. no que esté mal hecho, Sino que tengo que, tengo que Buguearlos a ah, este bicho es el primero en todo el de Enric, Que lo estoy bugueando, eh, fuera de coña, no me puedo mover aquí y pegarle siempre, bro, bro, bro No me lo creo que me lo esté cargando así, tío cabuso que se joda el Campeón Mario, a tomar por culo, compadre Mira la dificultad del bot te lo juro, o sea, después de tanto tiempo jugando a los Dark Souls Te das cuenta, campeón Mario, de que todo tiene cliché De que todo se puede llegar a buguear Todo De que todo se puede buguear Y aquí tienes aquí el bicho, encontré el bugueo Encontré el bugueo con la mala leche, ¿eh? Venga, ya lo vemos Ugu uh -huh. ¿Y tú eras el boss más difícil del juego? Gracias al, lo diré, coño, al Minecraft, campeón y eh, Lobos, y también ahora un poquito al Den Ring Y me gustaría jugar un poco hoy también al juego Indie eh, de antes de ayer El, coño, lo diré El, el Blade el Blade Runner ese Está todo guapo, en verdad O The Survivalist, el juego nuevo que quería llegar a traer De modo, ¿sabes? Plan supervivencia Que está todo guapo Está guapo, en verdad, el juego ese, bro Bro Es que tiene un ataque jodido, gente Concha su madre, me da, eh Dios Wow No, no, o sea, roto, eh El bicho este está roto, gente Vale, se te la pinza La madre que le parió, tío Yo con el basta que hay cargado Yo con el basta que hay full mango Buff, me da una más, me revienta A ver, combate extremo Ya sabéis que estos bichos son un poco complicados de matar siempre Qué cabrones, tío Bro, está desbalanceado quitas más que yo Y tengo nivel 180 Bueno, 180, 100, 101 Pues ya estaría, gente O sea, bro Ponte la vida, ¿no, perro? Lol Vale, llegas a este punto Solo puedo pegarle Y yo, que me quita... ¡Hala! Me quitas vida, sí o sí, perro Vale, aquí falla, ¿no? yo le pego aquí un porrazo que... Hostia, y yo... Bro Bro, desbalanceado, compadre. Cabezón. Y yo. Antes le quita mucha vida y ahora nada. A ver, ya se supone que no debería de tener más eh, frascos de esto, ¿eh? Se supone. Voy a intentar probar con esto, ¿eh? Hala, él me lo esquiva el perro. A ver, tío, ¿cuánto le quita el guijarro? Y yo no lo sabré porque no qué oh, no. ¡Duh! Ay Ay, caramba ¿Cuánto te quita, bro? No me deja pegarle con esto Hijo de puta Me revienta Vale, lo otro Ah, no tiene franco dentro Me Oh Bro No me mates te queda Y yo, menos de media vida, perdón Hermano, no me deja hacerle un basta ni de coña, eh. Es clown, eh. ¡Hala! No me ha dejado tampoco. Pero me tengo que ir, ¿eh? Ese ataque es God. Vale, no obstante, intentaré prepararle un ataque de meteoros espaciales. Perdón. Chavales y chavalas, perdonadme. Eh, hijo de puta, se me da, tío. Por menos mal que no me ha dado. God. Eh. Frascos de estu. Joder. A ver si... Joder, mancho Es que está muy cheto el bicho O sea, a ver, no está cheto Pero es desbalanceable eh, Al máximo oponente. Gente Caballero bike eh, De la mesa redonda No sé, o sea Ya leo no me puedo ir corriendo Picha Corren más que Dios, ¿no? Me da Espero que no me dé, tío O sea, a ver Voy a forzarlo en un golpe Ahí, ok Le he forzado el golpe bien Ok Hostia Pues ya cagué, gente ¿eh? O no Menos mal, tío, que le he pegado en la puta cara, gente Me mata, eh Me mata, me mata, me mata, eh Wow, wow, gente ¿eh? Confío, confío Perdón, perdonadme la concentración, este bicho Hostia, quita más que un bicho, un final boss, joder Es más, me voy a poner full vida porque no me fío Ni de mierda del bicho este Menos mal que no me ha dado Vale, eh, me arriesgo mucho a hacer esto, eh Hostia, pues en toda la cara, gente, eh Vale, lo he termina... Menos mal, pensé que no moría, eh La madre que le parió que me das tu lanza, ¿no? Supongo Qué guapo Drag, eh, Dracorrayo Uh, me ha dado todo su setup, tío Increíble Menos su arma Ay, qué cagada de ningún modo Tengo que seguir de forma lineal eh, Incluso Ah, está aquí el boss, ¿no? Fiel, eh, la hoja negra ¿De qué me suena a mí eso? Yo ya te he matado, ¿no? Yo te he matado, hermano Es una gárgola, hija puta Lo sabía Claro que te he matado, compadre Como para no matarte, coño Con el culo que da la gárgola, coño Ah, esta parece más débil, ¿no? Mierda, Dios Esta parece más débil Claro Claro que sí, parece más débil Sigue soñando, papagayo. Vale, ¿sabéis lo que le voy a hacer, no? Este es turo lo que me ponen aquí Tío, qué asco, y yo los bichos más pesados de todo el juego entero de Ring son estos, es ¿eh? las la, la gárgolas, tío Me ha atacado, ¿no? Joder, puta Dios Compadre Colegui, Franelli, te reviento con la magia Yo no, no sé si tú te habrás percatado, ¿no? De, del rollo y tal Vale, en breve tendrá un, un basta Creo, ¿eh? Ahí lo tenéis, tío, no lo he aprovechado, qué putada, gente Bueno, no pasa nada, está bien Me di por vencido, o sea... ¡Oh, no lo ha dado! ¡Ay! ¡Concha tu madre, bro! ¿Sabéis qué os digo? Tontería, ¿no? Combate a caballo, gente, combate a cabra ¿Quieres pelear? ¿Eh? Acate con Con los alicates, tu ataque frontal Mira, a anular Te puede acusar, sicario Bro, me puedes atacar o algo Está súper full, te vas para atrás, ¿no? O sea, se nota que mi poderío mágico te, te envuelve, ¿eh, gente Increíble Hombre, la ha dado Vale, espero que me ataque Ahí va, a hacer movimiento ¿Qué hace, yo? ¿Y eso, bro? ¿De dónde te la ha sacado, yo? quiero esa magia Me ha matado el pony Y se me ha quitado el mando A ver, ahora no sería nada gracioso morirme aquí Así que voy a hacer esto eh... No tengo más magia Sí, vale Mente para mí y anda Vale, ese ataque me lo conozco ya. Desde antes. Vale, ok. Vale, mando. Eh, cuando tú quieras, manín. ¡Hostia! Me pongo full build. O sea, full vida, ok. Y le me metemos. Por abajo, eh. Hostia, hostia, bro. Cuánto me ha quitado un pisotón, tío. Desbalanceado, picha Full desbalance, compadre. ¡Ay, la madre que me parió! ¿Por qué me ha pisado? ¡Lol! Me mata, ¿no? O sea, casi, casi Oh, no, no, no El ataque de la muerte Me voy ¿Puedes venir para mí? Gracias A ver, también sí gilipollas, ¿eh? Podría, podría meterle yo sin caballo Y ya estaría, estaría muerto Pero, tío, qué pesado Pegar en caballo es pesadísimo, tío Me mata, ¿no? Sí, sí, tío Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Hermano, a dos toques A dos toques mmm, Dudo que me mates, ¿no? Dudo que me mates a dos toques No, gracias Gracias, bro, gracias es que, tío, para que vaya que yo vengo para acá, ahora sí Y si la cabra, loco, me lo cargo del tirón Vale, ya estaría Ya está, coño, vete ya, hombre Pesado, deshidraté el del ring Odio la gárgola estas, yo lo juro O sea, ya... A ver, ya te lo tomas como un bicho normal, ¿sabes? Hojas negras de gárgola Ah, que me ha dado dos armas Está guay porque te da el setup, vale, ahí no lo niego Pero, tío, algunas están situadas De una manera un poco... Ya me entendéis, toca pelotas, ¿no? Para que a me mentir eso es el árbol laurel. Guau, wow, ahí tiene que haber un bicho guapo, ¿verdad? eh, Hostia ¿Cómo? Oh ¿Qué? ¿Bro? ¿Qué pasa? Que me lo he caído Hostia, una alusión a, lo... a las... ¿Eh? ¿Tú qué coño eres, bro? ¿Eh? Es un Orsten y es versión Shadow ¿Para no ¡Hostia, hostia! Paranoia, ¿no? Son dos, tío O sea, pero pelea uno solo Qué triste, ¿no? Voy a ver si le puedo meter un par de guijarros en la cara Sin de buen rollo O bueno, una roquita Qué guapo, ¿no? Que no que no haya recorrido sabéis a lo que me refiero? En plan... Bueno, espera un momento Voy a tirarle un guijarro para aprovechar la magia En plan, ¿puedo irme donde me salga el pito? Entonces fácil, ¿no? El bicho, o sea... No obstante... Por curiosidad, a ver si sale ahora En verdad en el otro voy a probar cuánto le quito, ¿vale? No sé Que me lo he caído, tío, qué gracioso Eso no soy como gigante raro ¡Hostia! Menos mal que le cortase golpe, eh Fuera de coña, el otro debe estar atrás mía, ¿no? Ahora parry, ¿no? O sea, bueno, basta ¡Hola! Vamos a ver cuánto le quitamos por curiosidad, ¿vale? Ah, lo he matado ya okay, eh, ¿Quién es el siguiente? Who is the next, bro? You Come, come here, bits Vale, eh, por si acaso Por si acaso que no creo en verdad que haga falta Me pondré esto, vale, la bendición Hostia, qué guapo ese ataque, ¿no, bro? Te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado ¿Quieres jugar magia? ¿Esta pelea quiere que sea magia? yo te doy magia, bro, tranquilo Hostia, pues mira, me ha salvado eso, ¿eh? Oh, rueda bien este ¿eh? Oh, oh, el mando El mando, el mando, el mando, el mando Me ha movido, tío Uh, qué bajada de FPS con el mando, tío es un muerto Este bicho parece como que está por la putrefacción roja Creo O sea, este bicho es full putrefacción roja ¿Qué era eso ¿Loli? ¿Eso viene por mí? ¿Lol? Vale mmm, No lo sé, parece ser este más fuerte que el otro Parece A ver, en cierto modo, claro, tampoco sabe Sabe, sabe más que los, los cacharros su, su arma está como buía ¿eh? No sé hasta qué punto eso puede llegar a ser bueno, gente Vale Le quito 324 porque esquiva todo, ¿no? Ahora sí, ahora te he dado, cabrón No llegan, ¿no? Soy un buen mago, ¿eh? Soy actor Mierda, no lo he aprovechado, pero bueno Venimos para acá, esquivamos esas bolitas Me pongo los frascos de esto normal este, Eso me lo he comido porque sí, vale Ok, entiendo Entiendo que eres un poco lento, ¿no? Lo siento por meterme contigo, pues Pero eres un poquito lentito Un poquito cortito, lentito uh, Qué pena no tener más magia Porque te mataría solo con magia, bro Si me da eso, me revienta, ¿no? Supongo un golpe de eso Uy, no le di es que es raro pelear este... ¡Hola, ¡Oh, qué guapo ese golpe! Bro, ¿eres, eres el Rey Misterio No lo sabía yo Que había una alusión a al Rey Misterio Hostia, las llamitas, ¿no? Ok, vamos a esquivarla Qué guay, ¿no? Se ha hecho un tricity. city ¡Eh! ¡Eh! Como no me fío realmente Me voy a poner full vida, ¿vale? Un momento Me pongo full vida y le pego Sé que es un bicho... Hostia, que no me he dado cuenta ¡Lol! Hermano, te pasan, ¿no? Te pasas tres, tres pueblos, loco Con ese ataque... ¿Y eso? ¡Uy! Me dio... ¡Wow! Pues quita bastante, ¿eh? Fuera de coña Quita bastante en comparación con el boss Eso, eso viene en carga para mí Vale, le meto esto Hago esto o oh, Esquivo Le meto eh... ¡Ah! Putada Me voy para atrás eh, Esquivo, esquivo, esquivo ¡Oh, oh! Vale Nada, o sea, fácil, ¿no? Me pongo full beat y le pego cuatro golpes No me voy a regar obviamente Eso me da, ¿no? Casi, eso me da No, ok Voy a por ti, pecerro Vale, uno eh, Dos Y... ¡Hostia, ¿Qué? ¡Qué guapo! Ha los meteoritos esos extraños. Me dará su, su ataque, ¿no? Vale, ahora te pego, ¿no? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Nice, eh! Gracias, ha sido un rival bastante digno. Gemelo caído. Rolo, asesino de Augurius. ¡Qué guay! O sea, esa es la invocación que me ha dado. No me ha dado tantas armas, pero oye, está bastante guay la, la puesta en escena, la escenificación de estos dos bosses. Me han parecido graciosa. Lo único que la IA del primer gemelo es tonta y la otra es como que está bastante... Puto. Dios, cabronazo, diablo. Eh, Bien, para ser un bicho supongo que de nivel un poco más bajo que yo.